Gracias Carolina, gracias Francis. Y hoy quiero comentarle y compartir con ustedes el sonado tema de Odebrecht y yo lo voy a relacionar con deuda pública. ¿Por qué tomar esto en estos momentos? Casualmente hoy el juez Ortega de la Suprema Corte de Justicia tiene que dar los nombres de los implicados que van a juicio de fondo. Pero recordar un poquito atrás, un día tranquilo, normal, se anuncia a través de las eh, noticias internacionales que Odebrecht, Estados Unidos y Suiza estaban en reunión, que se había llegado a un acuerdo y Odebrecht conoce ante el mundo que tenía un programa de sobornos en los países donde laboraba, donde estaba haciendo obras. Y anuncia ante el mundo que este departamento se dedicaba a sobornar funcionarios, a, funcio a sobornar políticos, a sobornar diferentes personas que tuvieran influencias para ellos entonces ganar las obras en las supuestas licitaciones y así empezar a ejecutarla. Esto cundió el mundo. Primero fueron las noticias de la Vallato en Brasil y luego la misma empresa que se vio involucrada diciéndolo al mundo. Y dan una lista de países. Entre esos países estábamos nosotros y que el departamento encargado de los sobornos había sido trasladado a República Dominicana, huyendo de la justicia brasileña por el caso Lavallato, porque aquí le garantizaron la impunidad. Algunos países han ejecutado los acuerdos internacionales que se tienen con Brasil, ejemplo Perú. Y los jueces peruanos han solicitado más de 68 informaciones específicas, intervenciones de la justicia brasileña para juzgar a sus funcionarios, incluyendo cinco ex-presidentes de Perú, que lamentablemente uno de ellos, Alan García, se propinó un disparo y murió. Esto ha traído una ola política en todas las naciones donde esta compañía eh, ejecutaba obra. Y aquí en República Dominicana, un día cualquiera nos despertamos con allanamientos aparatosos que se hicieron a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana en diferentes residencias de sus puestos implicados, de supuestos implicados. Y eso cundió la noticia, todo este aparataje y todo este corre-corre con militares y diferentes organismos de seguridad y de la justicia y fiscales y procurador. Y esto fue como de película, allanamientos. Y otros no lo allanaron tan rápido, lo allanaron después, después que le avisaron. En fin, eso fue un aparataje estrepitoso chévere, lo que ahí chévere. se dio, un aparataje chévere. Mira, eh, bien, bien, bien. ¿Sabe, Fulvio? Bien para un guión de película. Que el guión va bien porque ahora mismo están pasando imágenes de cómo está la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia donde están en la espera del juez Vargas Ortega. Eh, Vargas Ortega. Ortega, sí. Y Francis vemos que corte. una cantidad eh, muy importante de policiales, ya están algunos abogados, ahí podemos verlo, eso eh, en estos momentos se está viendo, esta es la sala segunda sala de, de la Suprema Corte de Justicia donde estará el juez, instruyendo definitivamente quiénes irán entonces, a entonces se está armando el escenario para la película <risa> entonces sí hay siete implicados señores siete implicados definitiva todo el aparataje trajo algunas amenazas si me dejan digo eso fue temístocles incluso lo hizo hasta el público hasta lo escribió claro. recularon de una vez y recularon y lo sacaron wow. Yo usé el dinero, pero yo lo usé para hacer política. Para el partido. Para el partido. Dice Díaz Rua, yo era encargado de finanzas y yo usé ese dinero en la cuenta del partido. No han investigado al partido, no han investigado las cuentas, no han pedido atención a Suiza sobre esos movimientos bancarios, mucho menos a Brasil. Uh -huh. Le va a interesar que es como cuando sale don Ramón a buscar trabajo. Ahora, a ver, no ahora el fiscal de Italia pide a la Procuraduría General de la República que le permita venir aquí a investigar el caso de la de uno de los consorciados de Odebrecht, de Tenimont. ¿Dónde es eso? En eh, Italia. En Italia pero óigame, brilla por su ausencia. ¿Y se ha mencionado algún consorciado <risa> no, aquí? No, no se ha mencionado. No se han tocado el hecho es, el pétalo de una rosa. No, no se ha tocado. El hecho es que quedan siete. Siete, y sale la frase famosa, no son todos lo que son, ni están todos lo que son. Y pasé por el lodo y no me embarré. Óyeme, pero óyeme, qué frase tan buena. famosa. Y en traje blanco. Dios Mira, mío. ¿Cómo que se llama la... La, la garza. Son las aves que son blancas y están en el lodo y no se ensucian. No, no Salen ensu... blanquitas. Blanquita. Eso es por el, el, la, el plumaje que... Sedoso, sedoso, sí. como impermeable. Y hay una hay una planta que se da en el agua también, creo. Los jacintos de agua. Que tú le tiras y hace... Ah, puh, sí, sí, sí los jacintos de, de agua. Ya, los Entonces, eh, a, a, han pasado cosas que usted se dice, oye, me tienen que estar en el guión de la película. Pero ahora el 95% de todas las construcciones de Odebrecht se hicieron del, del 2001 al 2014. Pero el 95% de esas construcciones se hicieron en los gobiernos del PLD. En los gobiernos del PLD. Y una de las más grandes, Catalina, en los gobiernos de Danilo Medina. Y resulta que... Aquellos que son parte del 5% de las obras de Odebrecht, de parte del partido opositor, son los que están ahí. Interesante. ¿eh? Y también resulta que los que están dentro del 95%, siendo presidente de la Cámara de Senado, no están ahí. Óyeme, pero ¿qué está pasando? Y directamente del PLD solamente está Tommy Galán y Víctor Díaz Rúas. y Pitaluga que es el abogado de Díaz Rúa Ángel Rondón le baila a cualquiera porque es un comerciante y todas las obras que se hicieron en Odebrecht si solamente están esos dos del partido del PLD oye, déle una corona y también una medalla de honestidad a ese partido si solamente son esos dos, hay que darle esa medalla de honestidad en el caso de Odebrecht. Porque no es solamente es soborno, es sobrevaluación, porque lo mío hay que sacarlo. Y decía Chiqui, un compañero que nosotros teníamos, échemelo aquí. ¿Qué resulta? Tú lo coges. Andrés Bautista, ¿Tú? Chubac, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista que ni siquiera votó, ni estaba ahí cuando se aprobó. Está ahí. Chubasque, vendedor de vaca, productor de arroz, productor de coco. Presidente del PRM. Le Eso han fue. sacado todo. Su peor eh, acusación, presidente del PRM. Ángel Rondón, se negocia con todo el mundo. Con Dios y con el diablo, es un comerciante. Lo debe brindar un servicio por paga. Entonces, señores, ¿qué podemos nosotros esperar del juez Ortega, Francisco Ortega, a anunciar quiénes van a juicio de fondo. ¿Qué podemos nosotros esperar de este caso de Odebrecht? Simplemente no hay confianza. Simplemente eh, hacen falta ahí decenas de gente. F faltan muchísimos. Ahí como que se perdieron páginas. Como en el caso de Big Papping, como que, como que no me encaja. Entonces, hoy no tengo tiempo para tratar el caso de brez, deudas públicas, que luego lo voy a tratar. Pero esperemos que este caso de brez, con el simple anuncio que se va a hacer hoy, no se caiga simplemente porque fulano y perencejo vayan a juicio de fondo, sino que sea tratado como debe de ser tratado, o... ¿Se va a archivar el expediente como se archivó el de Félix Bautista? Es una pregunta que dejo en el aire. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial y la pregunta aquí es, ¿qué cree usted que pasará? Habrá sometimiento, vamos a esperar. Vamos a la pausa y retornamos en su programa de mañana.